Hola gente de YouTube, que es también este nuevo video. Estamos aquí en la calle. Caminando. Como pueden, estoy vivo. No me morí. Aún no. Coleando. Volví. Volví. Volví. No volví. Ariana está grabando. Hola Aquí sale mi Instagram, aquí va a salir. Aquí va a salir. Eso es y te lo estás escuchando. Tú sabes quién eres. ¿Sabes quién es? No, no, no. allí es empanada y jugo, no mames. ¿Qué ¿Qué es? Mira esa lengua, mira, ¿Qué? ¿Qué? Agua, ¿Qué? mira. ¿Qué? mira. ¿Esta es tu marca de agua. Ah, porque hiciste así. Tú me enamoras. Una moto, no, no, aquí no, que no pasa nada. De... Sí, está bien, pues. Sí, o sea, todos ah, tu, ¿no? Tus ojitos son lindos en los ojos, ¿no? Marico, Ábrelo bien que voy a enfocar ya Voy a enfocar. Marico, todavía demasiado bello ¿Qué? Mi marrojito Color caca Caca lindo, mira mis uñas ¿Qué? Tú si eres obsesionado con tus uñas ¿No? Por eso ¿sabes? Ok, en estos momentos este, este niño que está aquí había llegado Tres horas tarde A tomarme fotos Y después fue que llegó las greñas estas Más greñas que personas y ahora es de noche, como pueden observar. Yeah. La verga, esta es la verga, tengo que se va a la verga todo. Okay. La verga. A la verga, la verga, sí. la verga. No, a la verga. ¿Por <risa> <Okay. risa> qué? Eso viene de escuela Eso viene de acá Mano, experiencia paranormal pero Salió corriendo, cabrón bro. Vení para acá, vení para acá, pinche pelotudo que te voy a dar tu coña Ah, no me pegué estás duro. El, el jamón El jamón. Yo pienso que es un jamón Ese no es un jamón Son tres bolas juntas No lo había visto de esa manera y no Yo soy sí, senda camarógrafa Mira, mira Arroba Sebastián, ¿me? Digo. <risa> Estamos parodiando. Man. Yo mira, no saco en ¿vale? el video, que, que triste. Oye, mi hermano, eso se soluciona un momentico, mira. Oye, que bella, vale. Oye, eso es cumareña. No. Eh, ¿Para acá? Hay... Ay, no van a cumareña. Oye, pero mira, mira, esa morena. Oye. Oye no pegue a la negra Oye, yo quiero un amarre porque no me está cayendo en nada con la, con la esposa gomita, ¿no? Hay ¿no? Cae ni la lluvia sí, tú. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Esposa gomita? ¿Qué esposa gomita? ¿Qué estás hablando tú? Vámonos mi hermano uh, Se me oído el nombre Estamos aquí en el área, <risa> estamos aquí, en el hábitat natural, el pelo, cállate a la verga, cámara pelea. <risa> Mira, vamos, pero vamos a hacer Dios. este de terror, porque estamos en Halloween, entonces estamos haciendo un mundo documental en el que tenemos que no mames, perro, soy un puto. Yo, documental de terror en 3, 2, 1. Bueno, marito, ¿ya vamos para la casa? Sí, ya. Este, por aquí dice que sale una, una caraja, bro. ¿Sabes Sí, o está... Sea, pero... Rico. No, esa vaina, yo soy es burda de sexo, pues... esa huevo, no así... Esa huevo, nada. No me acuerdo. Sigue caminando, sigue caminando, o sea, no me acuerdo. No no me acuerdo. va a salir nada más. No me acuerdo, hay unas dos luces no me acuerdo, aquí el flash alguien iluminó, como si fuera una vista. O sea. Aquí no se... ve. out